pues como como ya ya ya es costumbre cada semana ya se está haciendo hábito y esos son los buenos hábitos, no los de las monjitas que que pues bueno, tenemos como como pues el, el gusto, el placer de platicar siempre con gente que que, que recién conocemos o gente que pues ya tenemos que no conocemos un... también. ¿Eh? O que no conocemos. También. O que no conocemos, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Que tenemos como y como justamente antes de empezar la grabación hablábamos que ya este es el programa número 85, se dice fácil, pero la verdad es que hemos tenido como una, un abanico impresionante de, de, de invitados e invitadas que nos han compartido pues un montón de anécdotas, de proyectos y, y pues la verdad me da mucho gusto poder poder ser eh, parte de este de este trabajo y, y, e insisto mucho, de pronto es como ah, ya voy a tirar la toalla, pero estas reuniones siempre, siempre me, me agradan un montón. Siempre hacemos emoción eh, porque además, pues es, es importante eh, pues, pues generar esa expectativa y ten, tengo pues el gusto como cada semana de Está con mi amigo, colega y son sacador, Michel Ramos Araizaga. Hola, Michel, ¿cómo estás? Maestro Bunt, eh, muy bien. Por acá andamos eh, predicando la palabra de la reapropiación, como, como ya es costumbre, a través de este bonito programa. Y pues nada, aquí listos para platicar con nuestras super, super invitadas del día de hoy. Eh, recordarle a quien nos escucha que esto se hace porque eh, estamos eh, en plena gira Ultracinema, ¿no? En plena gira Ultracinema están sucediendo eh, un montón de eventos a lo largo del de, de, de país, lo cual nos, da, nos llena de, de gusto, de orgullo. Hoy mismo, cuando se está grabando este programa, hubo dos funciones, una en, una, en un espacio cultural en Songolica, Veracruz que suena como mágico lugar, no lo conozco, pero dan ganas nomás por el nombre, y en el Museo de Arte de Mazatlán, imagínense ustedes, la Giro Ultracinema pisando lugares insospechados. Y todo es gracias a la colaboración de personas como las que nos acompañan el día de hoy, y vamos a empezar por, bueno, presenta tú, Mastemón, yo, yo estoy aquí ya tomando el pues, pues tenemos, tu tenemos... programa. Entonces, tenemos el gusto de, de recibir hoy como rompiendo récords rompiendo récords y además yo creo, que, yo creo que vamos a hacer una tarjetita no Exacto. sé lo, no sé qué piensas una tarjeta de pensé. de de cliente frecuente y a la quinta pues no ya las hacemos era... conductora, ¿no? Ya. Andale, puede <risa> al, fin ser. Que, al fin que nuestras conductoras, pues quién sabe dónde andan. Que, que sí, últimamente eh, están muy ocupadas. Sí, entonces, pues, pues sí, puede ser, puede ser una opción. Y, y me acuerdo de este programa Saturday Night Live que, que, que en la quinta la quinta colaboración los hacían pasar a un a una, a un salón VIP, todo muy elegante y toda la cosa. <risa> Eh, pues no llegamos a salón VIP pero pues sí por lo menos unas chelas, sí podemos podemos, invitar. podemos mandar un reconocimiento por un, un reconocimiento de, y no y solo por este, cliente frecuente sino por consentida del programa eh, exacto y, y me da mucho gusto además, además de antes, antes de que la presentes maestro Bun, eh, recordarle a quien nos escucha solo Carla bueno tiene contrato por algunos capítulos nada más por eso no está siempre pero y, y Camila no le podemos eh, enviar, eh, no, no le podemos eh, contratar porque es extranjera y el tipo de cambio está, está complicado. Pero bueno le mandamos saludos a ambas. Ahora sí. Me Así tuve, es. Perdón. Y pues bueno me, me, me da muchísimo gusto presentar el día de hoy de nuevo por cuarta ocasión a Marcela Cuevas. Marcela, cómo estás? Estoy muy bien eh, en la mejor compañía de eh, pues este festival que, que pues siempre la verdad se le agradece mucho la, la, el apoyo y, y pues ese, esa comunidad pirata, ¿no? Entonces, ser parte siempre se siente muy bien. Entonces estoy muy feliz de estar aquí. Pues bienvenida, Marcela, bienvenida a tu casa. Ya sabes que Ultracinema es tu casa. Este podcast, por lo visto, ya se está haciendo habitual, que nos acompañes y lo, lo mejor de todo es que no solo es que nos acompañes con, pues porque no tengas otra cosa mejor que hacer, <risa> sí, sino porque siempre, siempre vienes y nos traes eh, cosas sorprendentes, ¿no? Ya hacíamos, hace, antes de entrar al aire, hacemos un recuento de por qué, ahora sí que las ocasiones de tu visita, y bueno, fue por, por tu participación el, el año pasado que empezamos, tuvimos tu... Tu película, si mal no recuerdo, era Carne de Internet, que, estuvo, sí. que está ahorita, es, justamente es parte de la gira. Gracias, Marcela, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu trabajo. Y eh, eh, estuviste en el, una ocasión que no nos acordamos por qué, pero estuviste. <risa> estuviste en, lo de, en el aniversario. Y... Es, y Estuviste. Ah, entonces, son más maestro bon, porque también estuvo en la sesión especial en vivo acá en Tepostán. Entonces ya batió todos los récords. Sí, así. no, entonces ya, ya, ya está ya es la VIP. Sí, de, de, de, plan, de plan. Sí, es, absolutamente. Eh, así que, bueno, pues bienvenida Marcela, muchas gracias por, por acompañarnos. Estamos esperando a Gisela Guzmán, esperemos que logre llegar a la cita, que también es, ella sí, si mal no es la tercera vez que nos acompaña. Entonces, eh, esperemos, ah, bueno, aparte, bueno, eso no fue podcast, eso fue una sesión en vivo, ¿no? Cuando la vez de la experimento, eh, que hicieron ahí como un, un performance en vivo, pero eso no, eso no fue del podcast. En fin, el caso es que ahora lo que, lo que nos trae uh, al, al, al programa del día de hoy es tu nueva pieza, Campo de Pápulas, que fue selección oficial de Ultracinema 11. Y, y bueno, pues estamos, pues estamos muy, contentos muy contentos de que nos acompañes y que nos platiques de, de esta pieza. llegó por ahí Gisela, ahorita que, que se pueda conectar. la, la hola, hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, intentando entrar por internet. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Te, te escuchamos bien, te, te vemos un poco desfasada, pero te escuchamos perfecto, así que nada más... Es cosa de tener paciencia y esperar que termines de hablar para saber que ya terminaste. Porque bueno, bienvenida Gisela, también estamos hablando de gente que ha roto récords. Y si no mal recordamos, tú eres la tercera vez que nos visitas. Lo mismo que como decíamos... ¿Eso es un récord? Sí, por supuesto. No cualquiera tiene ese privilegio. Pero además, insisto, no es que nos hayan acompañado en múltiples ocasiones solo porque no tuvieran cosas mejores que hacer sino porque siempre nos traen alguna cosa maravillosa. Y así como decíamos de Marcela, que nos presenta Campo de Pápulas ahora en la selección oficial de Ultracinema 11, Gisela Guzmán nos sorprendió también con una pieza que se llama De resaca o de retorno. Y bueno, pues las hemos invitado a ambas para que nos cuenten un poquito más de lo que veremos, para que inviten a sus fans, para que eh, platicarles un poquito cómo va a estar el asunto de Ultracinema, porque pues eh, hemos estado trabajando durísimo para poder lograr una edición eh, espectacular. Y, y bueno, pues nada, eh, justo cuando llegaste Gisela, le, le habíamos dado la palabra a Marcela, ya nos iba a empezar a contar un poquito, entonces vamos a, a, a seguir escuchando. Perdón, ¿Sí? adelante no, amiga. No, no, no. <risa> Por favor. Venga Marcela, cuéntanos, ¿qué, este, qué vamos a ver ahora en, en Ultracinema 11? Bueno, eh, lo que van a ver en Ultracinema 11 es un proyecto que se llama Campo de Pápulas. Eh, este proyecto pues viene como elaborando o relaborando muchas de, de las líneas de investigación eh, en las que pues, eh, eh, me interesa trabajar. Y pues parte eh, de, esto, de estas líneas son eh, pues la cineterapia o videoterapia, eh, también hablar como desde eh, pues un trauma personal, desde eh, cómo traducir, cómo, cómo se genera eh, del montaje a la imagen, esta traducción eh, desde una eh, arqueología afectiva, y también eh, pues eh, todo lo que... Eh, a mí como, como ya lo dije no solo como cineterapeuta o videoterapeuta sino como sujeto de análisis, he estado en, en un proceso de, de psicoanálisis desde eh, pues me parece 10 años, eh, un poco interrumpidamente e, e, y yendo y viniendo pero pues ya ha sido constante ¿no? este trabajo, entonces eh, pues campo de pápulas integra un poco todas esta, esta, estas líneas de, de trabajo Órale pues qué interesante ya este, ya hemos hablado un montón de ocasiones maestro Bum, de que el cine, el cine experimental es terapéutico también sirve para poder eh, pues sacar lo, lo más profundo de nuestras eh, de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación de nuestras bajas pasiones incluso si, si, si las dejamos salir por ahí y pues bueno, morimos de ganas de ver Campo de Pápulas, ahora en, en Trascinema ya les contaremos un poquito más adelante Dónde, cuándo, cómo y a qué horas Y pues gracias Marcela por, por compartirnos tu, tu trabajo, hemos visto por ahí que pues ahora sí que andas con todo no Andas con una pieza en un festival, con otra pieza en otro festival y así Entonces este pues qué bueno, qué, qué honor que nos, que nos compartas este, este trabajo ¿Cómo ve Maestro Bunt? Pues sí, la verdad es que creo que es como, como algo que, que compartimos y que, que comentamos de manera regular, ¿no? Que, que el cine y en particular lo, el ejercicio experimental es como muy, muy terapéutico. ¿Cómo, ¿Cómo llegas, cómo descubres esta parte terapéutica en el cine? ¿Y cómo decidiste? Pues acercarte a otros para justamente, pues apoyarles en determinado momento, como a sacar todo esto. Pues ha sido un camino largo como de también, eh, pues aceptar justo esta multidisciplinariedad que antes sí entraba como mucho en conflicto, ¿no? Como, como en algún, en algún momento, eh, sobre todo, eh, por ejemplo, parte de mi familia, como que sí está muy hacia la academia y hacia la sobreespecialización. entonces cuando yo decía, bueno, es que me interesa la realización audiovisual y me interesa el psicoanálisis o la psicología y me interesa la botánica y entonces como que siempre había este este eh, juicio, ¿no? De, de decir, este, no, pues tienes que enfocarte solo a una, a, a un, este, una disciplina o, o desarrollarte en, en solo una línea de trabajo. Entonces, siempre fue como una pelea, tanto como en mi contexto inmediato como en, pues, interna, ¿no? De, de decir, bueno, estoy, este... Esto, no, no estoy concentrándome en, en algo o estoy construyendo eh, esta línea de trabajo o abandonar las demás, pues siempre me pesaba. Entonces creo que, que creo que ha sido también un proceso de, de aceptar como estas distintas eh, necesidades que tengo como como persona, eh, y pues desde ahí también compartir y ayudar eh, a, a dialogar cosas que, que a veces siguen siendo tan tabús como, como el trauma, no que, que a veces se queda muy en lo individual y muy este, escondido, y pues eso trae obviamente muchas repercusiones. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí, sí, sí. sí. Absolutamente al, al maestro Bund le hace falta de Dejar de preocuparse y ponerse A hacer cosas porque Cada vez lo noto con menos pelo Entonces, la, la, la verdad es que sí y además Curiosamente mi hijo esta mañana Me, me felicitó Y yo le dije ¿Por qué he condenado? Y me dijo es que es el día nacional No, o el día internacional del calvo Ah, condenado Pero le dije como me ves te verás pero, Seguro. pero, pero sí es cierto. Seguro, porque es tu mini ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, eso, Ese eso. Diego es tu mini -me. Sí, entonces, pues sí, es como, ya me tocará reír, reírme. Sí, la verdad es que, de, de, de hecho, creo que sí, me, me, me, me tendría que dar una vuelta ahí a una, a una terapia con, con Marcela, porque sí, la verdad es que este, cada vez me, me angustio más. Pero bueno, esas son cosas de otro podcast. <risa> En fin, vamos a hacer uno que se llame las Angustias de Boot. Pero bueno, por otro ese, lado... Eh, ese, ese sí excederían los 85 programas. Entonces, este, no, sé, no, sé, no, sé qué tan, no sé qué tan recomendable. No, pero primero hay que fundar nuestra logia, Maestro Boot. ¿La logia qué era? ¿Cómo lo la, la, era la, la, la, la, la respetable y canina logia Tuntuni. Exacto, ya está. Ahí vamos a, a, a fundar nuestra logia, invitar a todos nuestros amigos. Y entregarnos reconocimientos entre nosotros. En fin, eh, por otro lado, eh, nuestra querida Gisela Guzmán, también la vemos ahí muy activa. Ahora, hace poquito tuviste un evento, ¿no?, donde participaste en una especie de cine expandido. Eh, no sé si me da la impresión que estás como incursionando en ese campo, pero, bueno, ya nos contarás, por lo pronto nos compartió camp eh, de, de resaca o de retorno en esta... Eh, nueva edición de Ultracinema. Siempre nos hace muy felices, Gisela, que nos, que nos mandes cosas. Todo lo que has compartido con, en el festival siempre es súper interesante e incluso, eh, pues igual, lo incluimos en la, en la selección. Ahorita no, ya con, como estoy con un pie aquí y otro pie allá, ya no me acuerdo si tenemos una pieza. Sí tenemos una pieza tuya en la, en la gira, si mal no recuerdo. Eh, porque el año pasado El año pasado no mandaste, no, cierto, ¿no? ¿Verdad? No, fue el antepasado, sí, cierto, que, sí, es la de eh, llegué bien. Y es que la, la pasamos en, en, un, en una sede en Huatulco, estuvo allá en, en, en, cuando la gira fue a Huatulco. Pero bueno, este año tu pieza, pues ya sabes, estará incluida. Cuéntanos, Gisela, ¿de dónde surge? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo te va en la vida? Cuéntanos. Hola, pues sí, pues... Gracias por el espacio. Es muy bonito regresar a Ultracinema después de este año que no nos vimos. Porque sí, pues estuvo, llegué bien y luego no hice nada. <ríe> la verdad vino la pandemia y, pues no sé, no, me sentía un poco como extraña, no, o sea, no le agarré la onda. Y no hice nada, digamos, que durante 2020, ¿no? Llegué bien fue en 2019. Y estuve así como divagando, me fui a la playa y ahí fue donde grabé de resaca de retorno. Y ahora ya como que empecé y dije, bueno, me pidieron, esto surgió como pues algo que sí había querido hacer. Había ido una vez a Mazunte, esta pieza para empezar se pudo llamar Mazunte. <ríe> Creo que a lo mejor pudo haber sido un mejor título, pero yo me fui por el largo, así <ríe> el título largo. Y fui y no me llevé mi cámara acuática, ¿no? La que se puede sumergir y yo estaba así muy enojada. Y dije, tengo que regresar. Y el siguiente año, que fue el de ya en pandemia, fui con mi amiga y pues grabé así varias cosas. Y está muy padre porque pues me metí, aunque no sé nadar realmente, no es que días puedo irme a la profundidad, estuve más bien así como chacoaleándole ahí buscando medusitas o que se veían en la orilla y pues salió esto, mucho tiempo estuvo guardado, toda la pandemia, ¿no? O sea, fue como, no sé, como que fue una, un espacio muy bonito también para pues descansar también de la presión de lo que había sido Llegué Bien, pues eran... Bastante potente, no sabía si seguir por, eh, pues por esa línea, ¿no? Como, pues vamos a seguir por el documental o hacia ese lado. Y me invitaron a una proyección en, en el Sunset y yo puse una, una pieza de videoarte que ya tenía, ¿no? Y también como que me surgió esta de, pues, ¿por qué no haces algo nuevo? Y e hice esta pieza... Y pues fue así, en, surgió como en una semana en la edición, fue como tan de estarlo haciendo en la pandemia, también con todo el tiempo, con todo el amor, con toda la dedicación, la mandé y la verdad pues no pensé que fuera pues a gustarme ni a ser tan grande, no como que ya que la vi fue como wow qué bonito. Y que se haya visto también como en, pues en grande, me hizo sentir como, pues no sé, como que todas esas olas y los momentos que capturé habían valido como un poco la pena, porque pues yo también, ¿no? Me fui, lo hice muy al, ahí se va. Y creo que pues estaba buscando eso, una pieza o un ejercicio que me hiciera sentir dentro de la pandemia como un escape, pues, tranquilo, de, en el que le pudiera poner toda la atención, en el que le pudiera así dar un poco de más detalle, y que también al mismo tiempo yo sabía que no tenía que ver nada con lo que había hecho con Llegué bien, ¿no? O sea, pero que sabía que tenía, o sea, dentro de la feminidad y dentro de, pues, esta lucha feminista, claramente es, tiene ahí, ¿no? Sus lados pues dentro de la violencia y dentro de, no sé, esta revuelta, ¿no? Porque había surgido de otra pieza que era de revuelta. Y pues es al final esta calma, como esta, después de que te um, avientan las olas y te marean y ahí estás. Qué bonito, y eso es lo que quería como transmitir, ¿no? Qué bonito es salir y que todo esté en paz y que todo esté tan tranquilo. Y así me sentía en ese momento, ¿no? Como que había, no sé si antes de la pandemia o, o durante, pero yo me sentía como en, acabo de salir de algo tan tormentoso y tan que dejé y, y respiré y es como cuando sales y... No manches, ya... No, no o sea, no me va a volver a revolcar ni nada. Y pues yo había venido un poco de estas situaciones ¿eh? y se me hizo como lo voy a hacer ahora y la verdad es que yo se fue a, como a instalaciones y así y ahí es cuando dije pues creo que vale la pena también que se empiece a mover y me dijeron no como pues estaría padre que se vea por acá y aquí andamos empezando a moverlo a ver cómo nos lleva esta ola Fantástico, Gisela, pues igual, la verdad es que sí, la pandemia fue una cosa bien extraña, nosotros recién empezó, dijimos, vamos a hacer actividades, si, si se acuerdan, el 2020 estuvimos haciendo que el podcast, que sí, el seminario, que sí, el cineclub, que sí, la... y se acabó el 2020 y todos acabamos hartos, hastiados de estar platicando a través del Zoom, ah, hasta, o sea, la verdad es que el 2021 no hicimos nada, como que guardamos también un poco de energías, porque pues la edición décima pasada tardó seis meses, entonces como que había que... Pero sí, entiendo perfectamente, Gisela, ahorita eh, justo acabo de terminar de dar un, un taller que me invitaron en, en el Incine, y los chicos, no, sí, hay que juntarnos. ¿no? Yo recuerdo que cuando hicimos el seminario, empezamos bien, pero de repente la, mismo estar hartazgo de... de, de pues de vernos a través de la, de la pantallita, pues creo que tú y yo no nos conocemos en persona, Gisela, por ejemplo, no digo al maestro, no sé si lo conozco, ¿no? <risa> <risa> no, solo que hemos aquí tenido. conozco a Marcela <risa> Y a Marcela, bueno, pues tuvo, tuvimos la suerte de que nos acompañó en el cierre del Trascinema, se, se escapó con Byron, saludanos a Byron. Pero igual, el, eh, hace pocos días que, que hicimos una reunión por ahí con... Me tocó amigos. una fiesta con Jimena Cueva Como una clausura de un ultracinema y, y estuvimos así como en una fiesta virtual Ah, no, claro, no, pero no, no, no, en persona o sea, no, eso, Sí, no a ver, pues Esperemos que pronto se dé Porque sí está complicado el asunto de, de, de esto, o sea, sí hay esa necesidad Incluso de ver las películas en el cine, ¿no? O sea, porque sí. no, no es lo mismo Nunca será lo mismo, por más que tengamos ahora la, la posibilidad de dar seminarios y pasar películas a través de Zoom, jamás, jamás, absolutamente nunca será lo mismo verlas en una, ni siquiera en la pantalla de la tele, ¿no?, en, en la, una pantalla grande. Sí. Con todo y lo que implica el, la tiranía de la pantalla, ¿no?, que estamos ahí como obedeci obedeciendo y, y este, eh, a, adorando a la pantalla. Pero bueno, qué bueno Gisela, pues qué, qué maravilla que, que te animaras, que te sirviera igual de terapia de alguna manera de, de, de, de liberar de, de, de, de lo que fue la pandemia. No, no fue fácil para muchas personas. Afortunadamente ahí vamos poco a poco saliendo. Algunos nos mantuvimos cuerdos justamente así, ¿no? Con un tren de actividades. Por si no, si nos hubiéramos aventado. Bueno, aquí no, no está muy alto, pero. <risa> <No> sé, algo. <risa> me hubiera atravesado la mitad de la manada de vacas que pasa todas las mañanas aquí enfrente. Pero bueno, Maestro Bunt, ¿usted cómo ve? Ah. Pues, pues, pues la verdad es que sí, un, yo, yo cuando, cuando estuve en, en, en México en, en a fines de agosto, platicaba con una amiga y me, y me decía: Pues es que. Es que fue un... un ¿cómo, ¿Cómo dijo? Un hueco argumental. Tiene el, el, la pandemia fue un hueco argumental. Y dije, oye, esa está buenísima. En nuestras esa. vidas, ¿no? En nuestras sí, en la de todos, yo creo. Y, y, y, se me, y me pareció una, una extraordinaria analogía, porque, pues, sí, efectivamente, como que... ¿Qué pasó allí, no? Como que, como que es estas... este cuando, cuando metían en las películas... Eh, eh, escena faltante, ¿no? Porque, porque sí, de pronto como que era, era bastante curioso y, y, y, y, y eso de, de, de, de haber perdido, pues no sé si curioso sea la palabra, pero de haber perdido de pronto hasta la, hasta, hasta la, la relación como, como temporal, ¿no? Pues ¿qué día fue ayer? Pues fue domingo pues hoy se siente domingo, porque pues nunca salíamos tampoco, ¿no? El confinamiento fue como tremendo. Yo creo que el, el, el, lo que nos platica Gisela tiene, tiene, tiene muchísimo, muchísimo eco y muchos, o sea, se amalgaba muy bien con esta cuestión terapéutica, ¿no? De, de, de decir, bueno, es que, o sea, llegué bien es tremendo, ¿no? Entonces... De pronto, de pronto, pues sí, necesitamos algo como, como más, más adivinado. Ojalá haya ido al Museo Mexicano de la Tortuga, porque pues, yo sugiero que Fauna en algún momento pues, le dedique alguna edición a la tortuga, porque me encantan. Pero bueno, este, pues ahí, ahí estuve en Mazunte hace muchos años y creo que todavía tenía cabello en ese momento. Entonces, pues imagínense que ya tiene ya tiene un buen rato. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que? Y, y lo que dice Michas es, es bien interesante, porque de pronto como que sí necesitamos ver nuestro trabajo en la pantalla, no sé si tiranía, no sé si esté como tan de acuerdo en la tiranía, porque creo que todos necesitamos un ritual de algún modo. Entonces, pues el cine, el, el cine, pues, sí tiene como este, este elemento como, como ritual. ¿Cómo, cómo, cómo, eh, cómo, cómo has visto tu, tu trabajo ahora que nos hablas que has estado en instalaciones? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo percibes tu trabajo? ¿Cuáles cuál son como, como, como las diferencias radicales que has encontrado como, como en, en tu trabajo? Desde que pues, bueno, lo concibes hasta que lo ves... En, en un espacio donde no necesariamente, pues es un, un cine, entre comillas, convencional. Uh, pues creo que hasta que me lo proponen, digo, sí, claro que se va a ver muy bien, ¿no? O sea, cuando vi el mar y cómo se podía ver en una instalación, también me gustó. Y si no, no hubiera dicho, hay que hacerlo. Creo que pues también es como un poco la realización y pues a mí me gustan mucho esas cosas audiovisuales y las voy a hacer. Sí, es como buscar cómo se puede ver para que a mí me guste y se pueda ver bien. Porque eso, me gustan mucho las videoinstalaciones y aquí el problema era que también pues estaba en Madrid, ¿no? Y era como pues, ¿cómo hago que una videoinstalación se vea? Y, que partió de un cortometraje o de un video, se vea como una instalación y no pierda como pues el sentido ni la calidad, ni sea solo un video reproduciéndose, ¿no? Como que sí intenté pues mediar con el, con las organizadoras y pues sí, como se pudo llegamos a lo que yo creía que era aceptable, ¿no? Como que sí se proyectara, pero también, pues, hubiera ciertas partes que, por ejemplo, ellas tenían muy claro que se iban a intervenir. Y eso a mí también me gustaban, ¿no? Como que hubiera, pues, performance dentro de la instalación. Y, no sé, yo también soy muy de que sí se puede y todo se puede y todo se puede adaptar, pero con, ambas partes, ¿no? Como que si tú pones algo y yo estaba poniendo todo de mi parte en este caso. Y pues, no sé, o sea, partió de ser un video y también en miras locales, que también va a estar ahorita, fue como pues es que eso es un cortometraje, ¿no? Lo puedes poner como un corto y también lo puedes poner como pues ya está en instalación. Y no sé, pues a lo mejor es muy arriesgado para mí decir, sí, puede ser todo, pero yo digo que sí, se vale y se puede. Y como decimos aquí, ¿no? Cuando nos robamos y usamos cosas, pues claro que se puede mientras tú lo puedas justificar y mientras puedas eh, decir, sí, es una instalación porque yo la planeé y la estoy adaptando, ¿no? Y la estoy adoptando para que, no sé, sea formato... Full screen y ahora me dan muchas ganas, por ejemplo, de hacerla en realidad virtual, no ya que tengo como todos estos planos en, pues sí, ¿no? De mar, claro que lo voy a hacer y son plataformas que se tienen que seguir usando y que a mí me gusta experimentar y que pues creo que mientras quepa mi idea y mientras quepa todo lo que quiero, pues va a haber donde se pueda amoldar y donde pueda caber mi idea y es cuestión de buscar que, que eso no no no no no sé si si estén de acuerdo conmigo yo creo que esa es una de las riquezas de del del trabajo experimental no que que puede que que, que tiene cabida en, en, en muchas plataformas no sé si si si estoy diciendo una barbaridad pero yo creo que es como, como muy maleable, muy, muy fácil de, de adaptar en distintas salidas, ¿no? Fue sí. bueno, maestro sí. Nos quedamos los tres así como que... No, okay. pues es que, o aseveración. no, es que, pues es que por eso decía, no sé si estén de acuerdo conmigo. ¿eh? Ah, ok, ok, es cierto. Por eso, sí. por eso era la, la, o sea, como para echar la, la, provocación, ¿no? Pues sí, antes trabajábamos en otros soportes y pues no está mal actualizarse también, ¿no? De eso se trata también este nuevo ultracinema, ok. Absolutamente, absolutamente. es eh, Le dimos puerta, entrada a un montón de, de situaciones. Ahorita que hablabas, Gisela, bueno, pues estás explorando nuevas nuevas eh, formas en donde tu trabajo se, se muestre. Eh, Marcela, ¿te alguna vez le has entrado al, al, al cine expandido al, o a buscar otras alternativas que no sea monocanal? Digo, tú eh, lo, lo, lo padre de, de, de ustedes dos es como que si sí logras identificar un, una voz y, y su voz es muy, muy característica, ¿no? Marcela, más tirándole a la, pues, a la videopoesía, como jugando con estos elementos, muy, eh, eh, pues no sé, ah, como que en esa, en esa línea. Y Gisela, como más, más el glitch, más el, el, los, un poco de efectos, otro tipo de. de y por supuesto, un. un, un eh, corte un poco más feminista o al menos de mujeres, no sé. Eh, eh, recuerdo esta pieza de... Eh, que fue la, creo que la primera que mandaste. Eh, recuérdame, una que es como roja, de puras escenas de... Eh, jardín de Gardenias. Esa, esa. Eh, eh, ¿Cómo era? El jardín de Gardenias. Jardín. Es que me acuerdo... Eh, oigo Gardenias y me vienen invariablemente a la mente perfume de Gardenias es la canción de. Los, la los, antiguos antiguos, de la, Pero no, el Jardín de Gardenias, es que también, digo, juegas con, con la imagen femenina, por supuesto, llegué bien, pues completamente. No se diga tu participación en, en Mexican en Erótica, que también ha estado eh, paseándose ahora en la, en la gira Ultra Cinema, que es ahora una, una, una, un trastocamiento del, del, del porno a, a, adaptado a tu, a tu mirada femenina. Eh, entonces, bueno, si hay como esa, ese lenguaje, esa manera, o sea, tú ves una pieza de ustedes y dices, ah, esto me suena como a Quisela Guzmán, no, esto es definitivamente de, de Marcela. Te preguntaba, Marcela, si no, si no has incursionado por esos caminos. Sí, eh, pues, bueno, también vengo de, de una trayectoria de escenografía, entonces la escenografía, pues, te da como todo, toda esa parte instalativa, escultural, multipantallas, eh, también eh, haciendo un comercial, <ríe> me voy a presentar junto con Carolina Hasjak este 20 de octubre en el Centro Cultural de España. Entonces, eh, también es como eh, pues seguir construyendo no solo um, o, o, o probar el, el cine expandido, sino también seguir construyendo esta línea de interespes bien me, me interesa mucho como, como explorar. ¿no? Entonces, como pensar en cómo otras especies eh, perciben el mundo, no por ejemplo, lo, los ojos. De, de los insectos o las lenguas de los insectos ¿cómo podría igual traducirse a estas multipantallas o a estos formatos otros instalativos? Dime por favor Marcela que esa colaboración surgió de, de ahora que se vieron acá en Tepoztlán dime por favor que sí Sí, bueno, por supuesto, eh, no solo ultracinema ha sido un parteaguas en mi, en mi carrera audiovisual, eh, sino que pues me ha acercado a generar comunidad con art artistas extraordinarias como Gisela, como Yadira, como Carolina, eh, la lista pues, eh, sigue, pero pues por mencionar ah, pues también como esta labor ¿no? de, de, de generación de red y, y, y pues siempre eh, me siento muy, muy feliz de, de pues, eh, esta, estos espacios que, que el festival abre porque pues, es encontrar a, a, a personas, ¿no? incluso eh, pues, maestros como, como, eh, como el maestro Bunti, el maestro eh, Antonio Arango, Inclu etcétera, ¿no? O sea, no, no me puedo extender más, pero, pero sí es muy impresionante como esta labor del de, de festival de, de cómo descubrir eh, pues personalidades tan afines y, y de dónde pueden seguir surgiendo como estos proyectos y, y, y todo eso creo que es muy emocionante Qué maravilla mi, mi corazón se eh, regocija de, de felicidad de saber de saber esto y, y pues bueno, vénganse a tempos después, ¿no? Estamos a eh, punto de, de, de cerrar que haya también un, este, un, un evento en, al aire libre en Tepostán. Todavía no, no nos confirman, pero bueno. Y por supuesto, Gisela, tú siempre estás invitada. ¿Ya participaste alguna vez con nosotros en, en este experimento que hicimos en línea? Que no sé cómo te sentiste <ríe> en, ese, en esa ocasión. Yo sí creo que siempre hacerlo en, en vivo es más... Pues es más padre. Sí, creo que hace rato no contesté esa pregunta, pero sí, yo ya había hecho cosas pues audiovisuales y en vivo y me gusta mucho. Creo que cuando tienes como esta parte de la improvisación que era eh, pues de lo que se trataba en esta edición, como del No Idea Festival en el CCD, pues era como de justo la... Pues, la in, tanto de video o de imagen como con el sonido y está muy padre yo lo disfruto mucho este ahora lo hago solita y cuando hay fiesta también lo hago para las fiestas ¿no? también soy DJ y puedo poner pues más el ambiente pero eh, también pues con marcela esta este fin de semana estuvimos en unas cosas ahí de cine experimental y seguro que nos sale algo bonito No se diga más, están invitadas ambas acá a te postrar, nomás confirmo y vemos cómo le hacemos porque nos encantaría poder deleitarnos con, con su trabajo. Y qué pena, maestro, que usted viva en su palacete de soltero allá en Monterrey Canadiense y no se pueda dar el lujo de, de tener ver a esas talentosas mujeres eh, no, en su no, trabajo. No, no, pero pues, eh, pues si, si, si se arma la fiesta... Para el año que entra, que cumplo 50, pues, me lanzo. Está bueno. Pues, eh, qué maravilla, qué maravilla poder contar con su, con su trabajo, poder contar con, con no solo con, eh, pues, un recorrido. De alguna forma, eh, las, las dos han participado en, ya en varias ediciones de Autocinema. Recordábamos, eh, antes de entrar, que Marcela también, su, su pieza que, que nos mandó en, en el 2019, creo que en ese mismo año, Gisela, también nos compartiste la tuya, no esta que recordábamos de Jardín de Gardenas, entonces bueno, eh, ha sido muy interesante verlas crecer también, creo que sí, sí hay mucho más trabajo ahora en, en, de resaca o de retorno, en, en la primera siento que era un poco más exploración y, y divertimento, lo mismo con Marcela, ¿no? de, de, de Quiero ser una planta a, a campo de pápulas y también siento que hay un crecimiento enorme y nos da muchísimo gusto poder ser testigos de esto porque sí es... Eh, creo que las mujeres en, en general en el mundo están levantando muy muy fuerte la voz por el, por el cine experimental. La, la verdad es que cada año recibimos más eh, trabajos de mujeres que de hombres y eso... eso es, es fantástico, como que siento que tienen esa sensibilidad que de repente nos, nos falta como para entender que, que todo se vale, ¿no? Que, se pueden, que hay mucha, mucha libertad, no sé, no sé, no nos vamos a meter en, en, en, esa, en esa dimensión porque pues no, le, no le atoramos al tema, simplemente nos vamos a dedicar a regodearnos en la, en la, en la belleza de sus piezas y, y bueno… Eh, eh, vamos a encontrar mi, mi información porque no, no encuentro con la, la, los programas, eh, la, la edición de Ultracinema está a la vuelta de la esquina, ya ya estamos con un pie eh, en, en la siguiente. De hecho, el, eh, este podcast va a salir pues dos días antes de que se inaugure Ultracinema, ¿no? entonces pues estamos muy emocionados, muy nerviosos, ha sido un proceso... Eh, muy muy largo muy eh, para variar nos ponemos metas y, y, y retos eh, increíbles va, ultracinema va a suceder en, en 13 si se confirman un, dos más en estos días sucederá en 15 ciudades en simultáneo en las dos semanas entre el el 15 de octubre y el 29 incluyendo Asunción Paraguay que es este nuestra, la primera vez que vamos a estar por allá en, en, en, esas, en esas latitudes tratando de abrir brecha. no Allá tenemos un muy buen amigo, este eh, David Paredes o David Walsh, como, como me gusta que le llamen. Saludos, David. Eh, él tiene por allá un pequeño paraíso del, del cine eh, analógico. Y lo está, lo, está, lo está fomentando, ¿no? La, la experimentación, también la creación en cine en formatos fílmicos. Y bueno, se va a sumar a esta edición paraguaya de ultra cinema. Estamos súper contentos. Y bueno, empezamos con eh, Campo de Pápulas, que está incluido en el programa 8. Se va a pasar el 18 de octubre en el Teatro José Rubén Romero de Morelia, Michoacán y el 20 de octubre en el Cine Morelos de Cuernavaca. Ahí va a estar, está incluido en un programa que incluye además eh, Nava carne de Sebastián Arraigada El Nacimiento de una Mano de Lucila Podestá, Bilis Negra de nuestra querida María Paula Díaz, esperemos que, no me ha dicho nada, pero esperemos que venga María Paula, si nos escuchas, 20 por favor. Y acordate, de, acordate, dame un beso al despertar, de Estefanía Clotis, un programa... Eh, muy muy interesante y por otro lado lo menos interesante es el programa 10 donde está incluido por supuesto de resaca o de retorno de Gisela Guzmán que va a pasar el día 21 de octubre en Nayar Lab en Tepic Nayarit y el día 22 de octubre en Oscura Lab en eh, Toluca Estado de México entonces igual este los invitados están Gisela Toluca, creo que es lo que te queda más cerca. digo Por supuesto, si, si, si acompañas la función de Tepic, dos amigos allá, Ibrahim y. Ay, Dios mío, ¿por qué se me olvidó su nombre? Chispas, me va a matar. Y Anaí, Anaí. Anaí. Anaí. <risa> Ibrahim y Anaí serán, serán felices de recibirte. Y Marcela, pues igual, creo que la de Toluca te queda más cerquita, a menos que andes por, por Michoacán en esas, en esas fechas. Y bueno, pues ojalá que eh, no solo ustedes sino la gente se, se, se dé una vuelta vamos a, les decía vamos a estar en una cantidad increíble de, de, de, de lugares que incluyen Puerto Vallarta eh, Mérida, Guanajuato eh, ¿cómo se llama? por supuesto Toluca en, en, en no solo en Oscura Lab sino también en la Cineteca en chispas que son tantos que ya se me olvidó pero bueno ya usted, en las redes de ultracinema está toda la, la información. La verdad es que venimos manejando todo esto desde hace un montón, que ya está sin olvidar. En Jalapa, Veracruz, por supuesto, San Cristóbal de las Casas, ya dijimos Toluca, en, en la ENAC, en la Escuela Nacional de, de Artes eh, Cinematográficas. Nos abrieron la puerta maravillosamente, entonces pues, nos vamos a meter hasta la cocina cósmica. Eh, ya dije, en el Cine Morelos, eh, en el Horno de la Montaña, en Tecate, eh, Baja California. Ahí Yadira hizo un trabajo increíble, va a estar en Tecate, Mexicali y Tijuana. Ya decíamos, nuestra edición paraguaya en Asunción. En Puerto Vallarta, en la central Casa Creativa. Eh, ¿Qué más? Y bueno, está por confirmarse Puebla, Aguascalientes y por supuesto te postrean, ¿no? Entonces, eh, es una diversidad de, de, de lugares, de todos tipos. auditorios municipales, eh, espacios eh, eh, de colectivos, etcétera. Entonces, ahora sí, eh, nos, nos, trabajamos un montón para que Ultracinema pues viaje por todo, todo el país y se comparta. Ha sido una experiencia muy, muy interesante compartirla con, con, con infancias, no? Por ejemplo, eso, eso que nos platicaron de, de, de cómo los niños reaccionan al cine experimental, ha sido verdaderamente <risa> hermoso. Y pues, no sé, chicas, ya estamos cerca de de, de terminar esta, esta, esta sesión de, del podcast. Me gustaría que nos contaran, bueno, pues, no sé, sus planes a futuro, eh, cómo como, como se vislumbra, ¿no? Como creadoras, cómo ven el panorama actual. Lo que sea que nos quieran compartir, esta, esta, esta es su casa. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Las dos se quedan como duelo de pistoleros. <risa> Ah, pues, eh, <risa> no, pues, el futuro eh, lo veo co colectivo, lo veo lleno de eh, cine experimental o cine de investigación, como dice nuestro maestro y amigo eh, Bruno Varela. Eh, creo que Campo de Pápulas un poco hace ese guiño hacia allá, eh, porque siguiendo un poco lo que decía Gisela, eh, Salta y abre y cierra muchos formatos, ¿no? O sea, tiene desde... Eh eh, formatos analógicos de 35 hasta eh, intervenciones con video collage hasta 16 impreso en acetato entonces tiene como estas eh, variaciones y esta apertura que también es lo que decía el maestro Antonio Bund de, de, de poder seguir experimentando y poder seguir preguntándonos eh, cuál es el límite de de, pues de esto que, que, que es esta, este, estas formas, otras otras formas, otros modos de la realización audiovisual. Fantástico Marcela, pues deseamos de todo corazón que bueno, no, no sé eh, cómo le ha ido a Campo de Pápoles, ya, ya, ya ha estado en otros espacios, va a estar en otros espacios, cuéntanos cómo, cómo va. Pues eh, va bien, va bien, va caminando, va avanzando, eh, ha estado en un espacio eh, en, en Yucatán, eh, en el, ah, ahorita se me olvidó <ríe> también el, el nombre del festival, pero es un, es un festival en Yucatán, eh, y bueno, va a estar por supuesto en, en la onceava edición de Ultracinema, y va a estar... El 11, me parece, de octubre eh, va a estar en FIC Valdivia, en Chile. Entonces, pues ahí, ahí, ahí se va como, como moviendo, lo cual, pues, eh, claro que me da mucha alegría y emoción. Gracias, gracias, Marcela. Marcela, cuéntanos. Eh, ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Cómo ves tú la perspectiva hacia el futuro? ¿Cuáles son tus planes? Eh... Um, pues yo creo que en el cine, pues el futuro sigue siendo feminista, el futuro sigue siendo cambiar las cosas que están pasando, el futuro sigue siendo pues mover estos estigmas que están pasando y que ahora sí se están moviendo, ¿no? Ahora tenemos más presencia, ahora Marcela y yo estamos en así siendo las principales en un programa o cosa de podcast entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que ir hacia allá yo no lo dudo y pues dentro de mi trabajo estar pues estoy moviendo de resaca o de retorno que pues para decir, como les contaba era esta pequeña sorpresa pues alegre y Va a estar en Filmin Latino, también por miradas locales eh, a partir del 15 o 16 hasta el 31. Va a estar, por supuesto, en Ultracinema, va a estar pues donde quieran recibirla. Yo la verdad es que soy alguien que <ríe> manda y, por ejemplo, también en Proceso de Error, que estuvo el año pasado y que tuve como que este trato con Dani Lilo fue como, hay que llevarla, y yo estoy abierta, si me dicen, hay que la quiero y hay que verla, la llevamos, y yo estoy abierta a que se vea, sobre todo, creo que se ve muy bonita en pantalla grande, entonces, estoy muy feliz que durante ultracinema y durante miradas va a estar, pues, expuesta, ¿no? No va a seguir en su proceso pandémico de solo verse en pantalla, de solo verse en eso, creo que, para mí va a ser eh, pues, el momento en el que se va a poder ver el corto como yo me lo imaginé, y eso me hace muy feliz, y pues hay que estar pendientes tanto de ultracinema como de, pues, la siguiente. <ríe> Realmente ahorita tengo solo esas, eh, vendrán más o no, pero aquí estamos para enseñarlo y para que puedan degustar un poquito como de este mundo bajo el agua. Fantástico, Gisela, me gusta eso que dices de, de, bueno, pues ahí está mi película quien la quiera, eh, que esa es otra de las, de las cosas que hay que, que reconocer del cine experimental. La verdad es que no, nosotros, pues creo que históricamente no ha habido, a partir de la pandemia que hicimos, que, que adoptamos la virtualidad y que hemos hecho prácticamente una, una, versiones híbridas de, de festival del festival. Eh, pues no ha habido nadie que nos diga, ay no, mi película es que la van a estrenar en tal parte primero y, y luego no, pues hasta que no sé qué, y no, digo lo más que nos han llegado a pedir es que bueno pues sí se, se geobloquee, pues porque bueno tienen sus, sus, eh, sus salidas en otros festivales, en otros continentes, pero pues creo que la generosidad sí está presente no en la creación o sea como si tú haces películas repropiándote de imágenes o o utilizando imágenes de otros de repente que te pongas así como, ay, no es mi película, hay nadie más. Ya, es que me la van a estrenar en no sé dónde. Así, <risa> claro, <risa> ¿quién te extraño. crees? <risa> <risa> sería un poco extraño, ¿no? Pero bueno, esa generosidad de, lo, de, de los cineastas experimentales es, es digna de reconocerse. Y bueno, por supuesto, la, la suya es, es sobresaliente porque pues, siempre han confiado en el festival. Nosotros felices, encantados de... de de poder eh, exhibir sus trabajos, <coughs> les contamos que, bueno, a partir del día 15, decíamos del 15 de octubre hasta el 29, va a haber funciones en distintas partes, ya, ya hicimos un recuento de las sedes, pero además, a través del, del sitio de Ultracinema, vamos a tener eh, disponibles gratis para todo el mundo, eh, pues toda la selección oficial, no toda la selección oficial estará eh, disponible gratis para todo el mundo, eh, justamente tratando de, de abrir estos horizontes y pues no sabemos por ahí algún programador de otro festival se acerca y dice, ay pues quiero, quiero la pieza de Gisela y quiero la pieza de Marcela y las contacta o nos contacta yo qué sé, y por supuesto el próximo año eh, si todo sale bien, recuerden que este año fuimos beneficiados con el apoyo del Focine para la Gira Ultracinema que gracias a, a ese apoyo pues hemos podido hacer todo lo que hemos podido hacer entonces, pues, ya, ya tenemos armado el programa mexicano para el próximo uh -huh. año, y pues bueno, yo les aviso, ¿no? Que sus piezas están incluidas, y las pasearemos con mucho gusto por todos los rincones del país donde nos inviten, porque pues esa ha sido como una de las, de las misiones del festival, ¿no? No solo, no solo proveer de un espacio eh, digno, profesional, de, de, de visionado de estas películas, en donde sea el foco, no que sea una categoría más, como no, digo, cada quien, ¿no? Pero hay otros festivales en donde meten de chile, de dulce y de manteca. Nosotros hemos tratado de, de, de abrir este espacio y darle la importancia al cine experimental que, que merece. Y por eso nos volvemos locos cada edición, no, no, no, no sabemos qué inventar como para, para llenarle la retina a la gente. Y, y bueno, ya, ya a ver qué se nos ocurre. Yo creo que la próxima edad, el, el, el edición 20 de Ultracinema va a ser, tener sedes en Marte y en la Luna, ¿no? porque a eso, a eso nos aspiramos, cuando vamos en la estación espacial, eso sí, van a ver, van a ver. Pero bueno, Maestro Burr, lo veo, veo tristón, ¿por qué? Si tenemos aquí este par de, de genialidades de, de personas. No, no, usted, no, no, no, no estoy triste. Meditabajo estoy... medita y cabizbundo. M más bien estoy, ¿cómo medita Meditabajo y cabizbundo. Medita bajo. No, este... No, pues es que sí me dan ganas de, de estar por allá en presencia física, <risa> pero pues bueno, ahora me, me, me toca estar este, pues hasta acá. Estás hasta te poniendo y... en alto el nombre de pues no, te... Mexicano. Y, y pues finalmente pues la gira va a llegar hasta acá, hasta Montreal, entonces pues, pues vamos sí, a ver. Sí, que, que bueno. Vamos a Eso, ver es... este... ¿Qué tal? Y, y de hecho ya voy a trabajar en, los, en la sincronización de los subtítulos, entonces pues vamos a ver qué tal. Este, se, se enojó mi jefa de, de mi trabajo alimentario, pero pues de modo pues vamos a, a, a estar presentes en esa función que bueno, ya les, les daremos más, más información, más detalles. Más sí, detalles sí. y todos los pormenores. Pues ya conforme se acerca la fecha, que es el 11 de noviembre, entonces, pues, ahí vamos no, a... No mientas, no mientas, Antonio. Acabo, acabo de entender por qué, el porqué de tu, de tu actitud. Extrañas a Yerbita. Bueno, es que ¿Eso, eso, es, todo? es que eso siempre, pues, es que la, la hierbita <risa> es la que, la, la que me tiene este, pues, muy entretenido, francamente. <risa> Buenísimo. Pues bueno, chicas, ha sido un verdadero placer eh, que nos acompañaron en esta edición especial del podcast versión Gira Ultracinema 2022, eh, que es, ha sido cortesía de la graciosa colaboración de, de Mimcine a través del Focine. Tenemos que decir este comercial porque pues, no, así es, así es la cosa. Entonces, le mandamos un saludo a nuestros amigos del Focine porque queremos que nos sigan este, apoyando el próximo año, los queremos mucho. Eh, pues nada, Gisela, Marcela, un verdadero placer, un verdadero honor contar con sus películas en esta edición 11 del Trascinema. ¿no? Y pues esperamos seguir, seguirlas viendo, esperamos conocer a Gisela en persona en alguna, en alguna ocasión, en algún momento. Ya se, ya se prestará, estás cordialmente invitada a la fusión. Ya invítenme, función. por favor. Estás cordialmente invitada a la función, que todavía no sabemos cuándo se hará Pozlán, pero será, será, en el, oye, será en esa semana, o, será oye, durante Ultracimena? Y, y, y, una, y una gira Ultrasimena en Mazunte, ¿por qué no? Pues no estaría... Ah, bueno, Oaxaca, suyo, por favor. yo necesito en este, que este corto se dé en Oaxaca, por favor. Sí, en este oye. momento, Gisela, te nombro... Embajadora plenipotenciaria del Cinema en Mazunte, así que, así que, por favor, ayúdanos a encontrar un espacio. Lo tomaré muy en serio. O, y te oye, aseguro y esto, que. Vamos ahora para que, allá. Que, que, que dices de los festivales muy, muy acá. También muy en Zipolite, por si acaso, ¿no? Ma, y y sipolite, y la, las y dos se desea. Ahora que me bien. Pastor, de, de los festivales muy acá, pues, ultra, si no, si es Festival de Cannes, porque es Pet Friendly. Entonces, pues. <risa> no, otro, el Festival de Cannes es el Festival Fauna, ese es pero Pero, es el pero también, también este es, este bueno, es Pet Friendly. El, el, el, el podcast es Pet, pet Friendly. Entonces, es canes, ese también, sí, porque. Es el aquí podcast hay, de Cannes, ahí luego. Ahorita, luego lo, ahorita los tuve que encerrar porque estaban enloquecidos poco antes de entrar, por eso me tardé en entrar, porque estaban envueltos locos. ¿Quién sabe qué araña les picó? Pero bueno, pues tú tienes Nos mascotas, vamos a playas oaxaqueñas. ¿Mande? ¿Tienes mascotas, Gisela? No, no, gracias, por ahorita. No, bueno, <risa> si, si, si no hay posibilidades, no hay posibilidades. No, estoy muy reducida de espacio para mascotas. Claro, pero bueno. Pues ya vete, a, a pues mucha cancha. <risa> sí, eso estoy pensando. En <risa> la Ciudad de México ya. Pasar sí, de moda. Nada. Acá no se sienten los temblores, allá, allá sí tiembla. Y además acaba de llover durísimo, ¿no? Que se cayó el cielo por allá y acá estaba el solazo. Pero bueno, no es por darles envidia, pero te postran... <risa> en fin, ya estamos desbrayando demasiado. Ya nos despedimos como tres veces. Y como dice mi abuelita, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, fue un placer, un verdadero placer, insisto, tenerlas aquí. Gracias por acompañarnos. Y eh, pues seguimos... Eh, yo estoy despidiendo el programa como si yo lo hubiera abierto. Maestro Bunt, por favor, pues, no, no, pues no nada, me deje hacer si, eso. Si, simplemente, simplemente pues, pues eh, agradecerles a, a, a Marcela y a, y a Gisela y pues bueno ya, ya con, con, con los debidos actos protocolarios pues ya les entregaremos su, su reconocimiento. A, ante el récord que ostentan de, de ser las, las invitadas que más veces tu, tu han estado. Tarjeta de cliente frecuente. Exactamente. <risa> eh, a, a la quinta es un café gratis o algo así. Vamos a ver, vamos a ver qué se nos ocurre. Pues, pues les, les, les agradezco enormemente pues, pues su tiempo y, y, y, y, pues, y pues, eh, que, que nos sigan co compartiendo sus... sus sus trabajos que la verdad siempre pues pues los los recibimos con, con, con mucha admiración pero también con mucho cariño porque pues bueno han estado también como muy pendientes y muy muy cercanas a a, a ultra cinema y eso pues es lo que lo que lo que también me, me, me gusta de, de participar aquí en el, en el festival que que se crean pues estas redes y y, y pues pues nada, pues muchas gracias y nos veremos en la próxima emisión. Gracias, adiós. Bye. Gracias. Bye. Saludos. Bye. Gracias. Bye bye. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.